¡Hombre, chicos! ¡Por fin hemos llegado a nuestro primer día de trabajo en la juguetería! ¡Wow! ¡Ahora somos guardias de seguridad! ¡Mira, mira sí. mi linterna! ¡Esto demuestra autoridad! ¡Yo soy la ley aquí! ¿Qué dices? ¿Y yo también tengo una linternota aquí, bro ¡La ley aquí, mi pana! ¡Los tres somos la ley! ¡Claro, bro! ¡Somos los tres! ¡Los tres mosqueteros! ¡Los tres! ¡Eh, ¿tombos? ¿Eh? <risa> los tres policías Bueno, no somos policías, somos guardias de seguridad Bueno es lo mismo. Pero somos la ley aquí Es Así lo mismo es. pero más barato Bueno bro Mira, mira esta juguetería Que es esto uh, ¿Qué es ¡Hay de todo! Son todos los juguetes que mi papá nunca me dio oh. no. <risa> Espérate, chicos, y este Y este juguete dice que es nuevo pero, pero. No, oye, pero este sí es está feo, ¿no? como que la gente ¿Es La atracción esto? principal se llama Mr. Funny Dummy. Claro, este se parece un poquitico al papá de Rabito, bro. No sé por qué. Mi, mi padre es más hermoso que esta cosa horrible. La zona del staff, mira. ¡Oh! Zona del admin, tenemos que estar aquí. A bueno, a lo mejor aquí nos deja abrir esa, esa puerta. Vale. Es que, es, oh, es, es, es, mira, el interruptor está en rojo, con razón, bro. Oh. Mira, oh, mi foto. no? Todo. ¿Eh? Aquí notas en nuestro trabajo que tenemos que hacer. Mira aquí what? se limpian los baños y cosas por el estilo. What, ¿Qué? Se escucharon unos pasos, bro. What the fuck. O okay, ¿Qué? es verdad. Pero de dónde vinieron esos pasos, chicos. No se supone que nosotros somos los únicos guardias aquí. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero what the fuck con los pasos. A ver, vamos a Espera. investigar si ya se abrió la puerta. A, a lo mejor entró un ladrón, no. bro. Ah, ya se la puerta, bro. se acaba de ir. el... el... Gigante. Eh, es verdad. Miren, ha robado el juguete. El mostrado. Miren el lado bueno. Miren el lado bueno. No es un ladrón. Tan solo es un muñeco gigante que es asesino, pero nada más. Nada ah. más, bro. Estamos corriendo, exacto, corriendo exacto, exacto. peligro. Eso, no, eso ver, no, no es mejor. Bueno, vamos a investigar. Aquí están unos pasos, ok. Aquí están los ya pasos. Ya decía yo que este vale. juguete era feo. ¿No? Se movió esa rica horrible. What? ¡Oh! Ostras. Vale, Qué no mal augurio. ¿No podemos ir por aquí? A ver, tenemos que investigar un poco qué es lo que ha pasado aquí en este... Es aquí. verdad, somos los guardias de seguridad, tenemos que averiguar... Oh. Exacto, es nuestro trabajo, atrapar a los intrusos. Vamos. Espera, ese, este seguro... ¡Ostras! ¡Pero! ¡Sale! ¡Pero, papu! que ¿No le sabe saltar? ¡Dale al parkour, bro! Estaba resbaloso, perdón. ¡Ostras, bro, bro! Seguro que el muñeco pasó de por aquí? Está mala. Eh, no sé, pero pues yo creo que... Sí. A ver, voy a una plataforma. Yo creo que... ¡Se <risa> acabó! <risa> no. Pero ¿por qué tengo tan mala suerte? Eso es parte de crecer, Timmy Espera, al principio habían pisadas. ¿No crees que el juguete haya salido caminando por sí solo? No, no creo. Era, era una estatua, ¿sabes? La trajeron esta tarde. O tal vez no era una estatua. Y hay un niño poseído con el muñeco. ¿Tú crees que haya pasado algo con eso? No sé, pero guapo, guapo ¡Es un maldito! ¡Se han apagado las luces, bro! ¡Me cerraron la puerta! ¡No, jodas. Apagaron la luz A ver, vamos a investigar por aquí un poco Dale, dale, siempre a la izquierda, siempre a la izquierda Siempre a la izquierda, pana ¡Policía! ¡Policía! ¡Vamos, A ver, yo no he escuchado nada, ¿sabes? O sea, tampoco. ¡No jodas! ¡Atrás de nosotros! ¡Qué ¡Es el peluche! ¡Es el muñeco! ¡El muñeco diabólico ¡Ostras! y le pasó a su le pasa feísimo! su corre, Está avon Corre, corre, corre, no sé, pero camina avon extraño Camina como avon ¡Nos va a comer! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Corre, corre, ya, chicos, sobrevivimos. No mames, casi me cago del susto. ¿Tú me agarra el rabo, loco? No. Oye, pero alguien tiene que estar controlándolo. Es imposible que un muñeco no tenga vida y nos persiga. Claro, claro, claro. Debe haber alguien, haber haber alguien. Pero nosotros vamos a encontrar ese alguien. Pero... ¿Cómo escapamos de aquí? Esto Oye, porque nunca ¿Eh? la había visto en la juguetería. Me cae. Oh. Oye. Eh, estaba tan gordo que se dañó la rejilla. Sí, sí, sí, sí. Alguien, alguien pesado. O sea, ya Saltas, que saltar Salta, salta. Vamos aquí, ahí, ahí está. está. Uh, yo ver. creo que ya no nos lo encontraremos. Miren, esta es la ver, parte de producción. ¿sí puerta? Vale, no se puede. Tenemos que hacer parkour por esta zona. Oh no. Oh, chicos, no van a caer. Que abajo está, ese... van a quedar. Abajo como se caerán a los juguetes. Van a quedar como puré si caen. No, uh, ¡No me caí. Uh, <risas> Quedé como un tonto anoche. dale, dale, dale! Hola, ok, chicos, llegamos y ahora. Oye, ¿ese? ese no es el muñeco. ¿Qué, es ese? ¿What? ¿Qué dices? Hay que buscar re, red, light. Luz. Vale, luz roja. Hay que buscar luz, luz, luz verde. Ajá. Vale, vale, vale. Verde, verde, verde, verde, verde. Roja, paren oh, oh. Okay. Uy, hay más oh, guardias. Oh, okay. También. Okay. ¡Ah! Tengan cuidado, chicos. ¿Qué pasó Chicos, me, te... me han pillado? <ríe> Caminé no, cuando dijo luz roja. No puede ser. No. Vale, vale. no, chicos, pero, pero, pero tienen que mirar arriba, arriba dice red y green. No vale, quiero no. ver a su horrible cabeza, bro. Vale. La... Yo estoy que llego, que llego? llego. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¡Sí, sin miedo al éxito. Ya no aguanto, ya no aguanto. A ver. ¡Corre! ¡Llegamos! ¡Vamos, oh, a vamos ¡La éxito! Uh! Vamos, librémonos de este cabezón. Ese este oh, fuco cabezón. Vamos, vamos. Odio oh, a ese muñeco. Su cara. odio. Oh, es terrible. Es terrible, es terrible. Oh, Dios, mira. Ahora tenemos que pasar los láseres como ninja. ¡Uh! Tenemos que hacer las técnicas de ¡Oh, ninja. ¡Uh! Sí, sí, sí, sí. sí Lo del 007, bro. Una, no, dos, mi bro, dos. Pana. Ya, ya llegamos. Espérate. Que los otros compañeros sellaron el ascensor. Ok, ya por fin. A ver, suban, suban, ¡Eh! chicos. Presionen, ¡Oh, no! presionen. Ok, estamos subiendo. Ahora sí, estamos subiendo. Somos amigos, no somos amigos guardia. Bueno sí somos amigos. Ver, vamos, vamos, subimos, subimos. ¿A dónde estamos subiendo? Yo creo que ya nos perdimos demasiado la juguetería y si volvemos a la entrada. No bro. ¿Sí? Ya no hay regreso atrás, las puertas. Se a cerran. ver, nos pueden robar los muñecos, pero no quiero que me roben la vida. Bueno es verdad. A ver, survival game, ok ¿Eh? vale. ¿Qué es esto? Espera. What? Yo, son castillos de Lego. ¿Qué? Sí, oh, oh, What? un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 Uy, vale, quedan nueve segundos Ocho, corre ¡Sobrevivimos! Oh, ¡Escóndanse! ¡Lo vamos a salvar! ¡Lo no, vamos a ¡Uno! ¡Aquí dice! sin ¡Corran! ¡Corran, corre! ¡Corran! ¡Corran, corre! ¡Corran, corre! corre! escapar! ¡Por fin cerraron las puertas! ¡Ya no podemos regresar! Ok, tenemos que irnos por aquí ¡Eh! ¡Esperate! ¡Ah! Oh. ¡Ah! Uh, ¡Ah! Oh, ¡Caemos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¡Ay! <risa> Hola. Nah. Chicos, como que mis piernas se quedaron un poco en la pared <risa> ¿Dónde estamos? No. Esa parte no la conocía ver, Me presionaba, me cerraron la puerta Vale, uy, ¿esto? Estamos y en la paquetería Aquí es donde se envían todos los paquetes No me dijeron que eso estaba en los planos a ver, vamos a investigar un poco A ver si por aquí está El, el que controla el, el muñeco A ver, vamos bueno, por acá, derecho, derecho, derecho Vamos a ver derecho, derecho. ¡No! ¡Ahí viene el Pero... güey. ¡Corre, ah, no se me le pedo! Viro! ¡No, no, ¡Oh, no muñecos. Corre, ah, ah, corre, corre, corre, corre! corre corre, corre. que me agarra las patas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, vale! ¡Por aquí está la salida! ¡Corre, corre, corre! Vamos de en la salida. ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡No! En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Nos hemos librado por poco, bro. What the fuck. Oye, ¿y si el muñeco solo quiere ser amigable y nosotros estamos siendo groseros con él? ¿Tú ¿Quieres abrazar ¿Tú a a es que a ¿Ese muñeco? muñeco quiere ser amigable? ¿Tú? Podemos intentarlo, rabito. Tú serás nuestra carnada. A ver, en la siguiente, vez que aparezca, llevamos a rabito a que lo abrace. A ver, si, si es amigable. Vámonos. Oye, qué peso parece la salida. Uh, no, es verdad, este. Fue ver, un game. ¿Cómo que fue un game? Hay otro. Esto juego? no es la salida. No sé, eso me recuerda a Mario Bros. A ver, me tiro. ¡Me tengo tú. ¿Qué, bro? Estamos en un videojuego, es chicos. En un, Somos dos. de ¿Qué puede haber por ¿cómo? aquí? ¿Cómo? ¡No! ¡Viene el juego! atrás! ¡No! corran! ¡Viene el hueco ah, diabólico! ¿Cómo? ¡Corre, rabito! ¡Vamos! ¡No, de que los coma! Vamos, oh, presionamos la bomba Oh, la bomba lo detiene Puedes explotarlo y hacer que se detenga ¡Corre, corre, corre! ¡No, otra bomba. ¡Oh, Rabito! ¡Rabito! ¡No! Cuidado, ¡Hay troncos! Ten... ¡Cuidado con los troncos, Caplay! ¡Cuidado, ten cuidado! ¡Bomba! ¡Otra bomba! Vale, vamos, vamos! Uy, bro, esto estamos en Mario, bro, no, súper no, realista, no no, no, no está a punto de alcanzarnos, bro ¿Cuánto no, más no. tenemos que hacer? Vamos, Alex, si siento ¡Vuelo la salida! ¡Corre, corre! ¡Ya casi llegamos! Bueno, la no tiene que leer muy bien ¡Oh, ¡Ay, está la salida! ¿Vale, está, ¡Corre! Nos cuesta mucho creer lo que está pasando Nos caemos de ahí arriba Menos mal no nos dañamos las patas, bro De ahí arriba caímos Yo ni sé cómo sobrevivimos a eso <risa> Ya ves, ya ves A ver, por aquí, sigamos por acá Por acá no es, ¿no? No, no está no, cerrado es, oh, vale. Parece que hay un camino por aquí ¡Oh, cielo santo! ¡Mucho parkour en esta empresa! Oye, esto es legal, no deberíamos estar aquí, solo somos guardias de seguridad No sé bro, nos quieren hacer... no, no sé, Quiero que, uh, creo que nos contrataron para uh, investigar vale, Cuidado, <risa> <risa> cuidado por donde pisan amigos sí, sí, sí, sí, eso estaba muy oxidado, ten cuidado, rabito, ten cuidado uh, aquí... Yo me la juego, mi pana Vale, aquí saltamos aquí, uy no, mi pana, sos alto master, máquina fiera más tonte What? ¡Oh, soy malísimo! ¡No, Alexi, no le sabe, bro! ¡Un oh, mírame! ¡Hello! Bro. ¡Mira ¿Qué, qué juana! Qué, qué, qué, ¿qué? ¡Son títeres, Hola. mira! ¿What? Ah. A ver, a ver, abrázalo, no, no, bro ¡No, no, son títeres! ¡No son tí... ¡Son personas! A ver, ¿qué, qué pasa? A ver, ay, oh, ay. a ver, voy a tocarlos sí, y... ¡Sí, sí! ¡Tengo miedo! Están, ¿Están vivos, no lo toquen, durmiendo? no los toquen, están ahí esperando okay. a que los toquen Con permiso, si Vamos. este es el camino, pues eh, déjenos pasar, por favor ¡Oh, lo santo! ¿Pero qué es lo que Eso. está ocurriendo aquí? Bro, recuérdame no volver a mandar mi carta por. por tribago. Yo quería ser repartidor. Creo que guardia de seguridad ya está demasiado trillado. Todas esas palabras mágicas eran falsas, te diré mi Hostia. carta de renuncia. No a voy ver, a volver aquí. Okay. What? Un ¡Chuchu! ¡Apareció un chuchu! ¡Chuchu! A ver, Aleti, tú eres el, tú Expreso. Eres el que maneja. ¡Nos vale. vamos! ¡Me siento! ¡Vamos, Alexi! ¡Manéjale bien! Acelerado. ¡Ni no ni no ni! Oye, ¿puedes ver la cara que tiene el tren? ¡Está tofida! Sí, es, es como, como toma, ¿sabes? Super... Creo ah, que no. tiene muy mala imaginación para los muñecos ¡Alexi! ¡Alexi! ¡A dónde va su tren! ¡Alexi, parale! ¡Párate, frena no te frena! bro Espera. ¡Quítale carbón! ¡Quítale frena, carbón! Alex, ¡No dale! se puede! ¡Vamos ¡No! a caer! ¡No! ¿Qué hace bro? ¡Vamos a caer! ¡No! ¡Oh, ganar! Ganar! ¡Ah! ¡No me... ¡Oh! Voy a morir, ahí te voy, San Pedro! <ríe> primer, primer, dato. No le den un chuchu a la Lexi para que lo maneje. Juego final. Uh. Espera, ¿qué? como que juego qué? Juego final. ¿Cómo? Hola, hola. Yo creo que ese es el, el, el, el monstruo, el boss, el que estaba, el que estaba. El, Mr. Funny el que estaba controlando a la marioneta. Vamos. Uy, no Tenemos que mazuca. destruirlo. Si un dan un bazooka. Vamos dale. Tenemos que acabarlo para escapar de aquí, vamos. Acabémoslo, acabémoslo. Vamos a salvar Hay que nuestra empresa. En las patas. Vale, a las patas, a las patas. Dímul, dímolo. Uy, la que me ¿la alcanza. Dale, chicos, que yo lo estoy distrayendo, me estás siguiendo a, a mí! Hombre, persigue! Oye, ya ¿Vale? le quitamos dos patas. Ya, ya le quitamos ¿Vale? dos. Vale, vale, démosle, démosle otra pata. Le queda, queda una, una. estamos a punto de ganar Le queda una, vamos, vamos, vamos ¿Estás siguiendo a mí? ¿Cómo es posible que ande con una pata? ¡Apunten bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh, ¡Lo derrotamos. ¡No hemos ¡Oh! vencido! ¡Ganamos! ¡Hombre, somos tremendo máquina fiera matodontes! Y mira, nos dieron una bazooka Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia ¡Hola! ¡Ya! Yeah. ¡Hemos! ¡Hemos salido, por fin! ¡Ya ganamos! Ya! Chicos, ya no Nunca quiero volver ahí a, a, a trabajar, ¿eh? ¡Hay que destruir la fábrica! Uh, Vamos, destruyámosla, uh, destruyámosla, destruyámosla. Uh.